Hola, hola amigos de Ecuador, ¿cómo estamos en esta noche? de día lunes 14 de febrero de 2022. Bueno amigos, estamos aquí a hacer un, un entrenamiento más con mis pequeños atletas de Ecuador este día lunes. Para iniciar una, una nueva ruta, un nuevo recorrido con mis pequeños atletas de Ecuador. Estamos aquí en el colegio, Replica Montúfer. Esta parte es la parte norte que conduce la Sion Bolívar a la mitad del mundo. Vamos con mis pequeños atletas de aquí Bueno, estamos en la noche. Bueno, la noche nos cogió la tarde por razones, ¿razones de qué. Nos fuimos a hacer las inscripciones en la ciudad de, de Ambato, la ciudad de los Tres Juanes. Es la, la carrera que es conocida ya la ruta de los Tres Juanes. Entonces ya estamos oficialmente inscritos para competir en la ciudad de Ambato, en las, en la ciudad de los de las tres Juanes, este, conocido la ciudad cosmopolita de la ciudad de Ambato. entonces esperemos que esta semana nos salga todo bien nuestros, nuestros, nuestro entrenamiento con mis pequeños atletas de Ecuador entonces primeramente como siempre he dicho en los videos míos pues esperemos que Dios esta noche nos ilumine nos dé esa fuerza, esa fortaleza esa sabiduría para no poder quedarnos en la media cuesta, esta cuesta es bastante fuerte, tenemos un recorrido de 7 kilómetros, vamos a salir desde aquí del colegio Réplica Montúfar la llegada va a ser a la entrada a Carapungo así que el ascenso es bien fuerte de aquí de la que vamos a hacer este entrenamiento con mis pequeños atletas de Ecuador, ellos ya están entrenados están capacitados para eso, ellos vienen entrenando sobre montañas, los entrenamientos que ellos hacen, pero hoy tenemos que entrenar en, en asfalto porque el viernes 18 de febrero del 2022 vamos a estar ...en la ciudad de Ambato, en la carrera ruta de los Tres Juanes... ...esa carrera va a ser nocturno, igual va a ser la noche... ...por esa razón estamos acá en la noche nosotros igual... ...haciendo el simulacro que va a pasar allá... ...bueno claro, el simulacro va a ser muy muy diferente... ...a la que está a la costumbre que nosotros estamos acá haciendo el entrenamiento... ...entonces va a ser muy muy... ...muy diferente correr el día las... ...hay ventajas y desventajas correr la noche... ...y correr el día, entonces... ...nosotros vamos a hacer toda esta, esta trayectoria la noche... Eh, les pediría ya disculpas anticipadamente. La ruta es muy oscura. Todavía acá todavía no hay luminarias en esta vía nueva que era en Bolívar. Es oscura, solo estaremos a reflejos de los, de los carros que nos, nos reflejan la luz. Lo resto saldrá oscuro. Las imágenes, vamos a pedir desde ya disculpas porque no No, no tengo una, una luz adicional para la grabación. Así que saldrá oscuro. Así que esto es: vamos a salir desde aquí, desde, la, desde el colegio Réplica Montúfar. De la ciudad eh, la ciudad es bicentenario entonces estamos prácticamente son 7 de la noche estamos haciendo vamos a hacer un simulacro para competir en la ciudad de Ambato con mis pequeños atletas de Ecuador ellos van a correr ya oficialmente en la ciudad de Ambato así que nuestro ticket está ya pagado, gracias a Dios Podemos conseguir el cupo para mis pequeños atletas de Ecuador para estar presentes en la carrera de la ciudad de Ambato. Vamos a ir a correr por primera vez en la ciudad de Ambato, hace, hace tres años íbamos a ir, pero lamentablemente nos afectó la pandemia, ya eso quedó paralizado en todos los, a nivel internacional, a nivel mundial, como ustedes entenderán, la pandemia del COVID-19. Nos frenó en todos los deportes, en todas las actividades, entonces... Hoy estamos comenzando a reactivar, a reactivar ya con, la, con el deporte ecuatoriano. Nosotros somos acá, parte de ese deporte, representantes del atletismo ecuatoriano con mis pequeños atletas de Ecuador. Muy bien, vamos a, a escuchar la frase de los muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Estamos listos para un entrenamiento más, iniciar un nuevo año ya de actividades? Sí. Muy bien. Bueno, entramos también... Añadirles a esto, entramos ya en la actividad normales de nuestros entrenamientos Para las próximas carreras que estaremos igual No sé de aquí dónde nos toque, Dios mediante a dónde nos toque salir a, a otro desafío más con el atletismo Entonces, bueno, ahorita estamos por lo pronto concentrados ya en la parte de la ruta de los Tres Juanes Que es en la ciudad de Ambato, la provincia del, del Tumburagua Estaremos allá presentes en la carrera nocturna, ruta de los Tres Juanes Así que estamos aquí preparando, haciendo un simulacro Estamos ya en las 7 de la noche este momento, vamos a salir con mis pequeños atletas de Ecuador. Vamos a escuchar la frase de ellos y antes de eso añadirles este 14 de febrero es un día especial para para todos los para, a, nivel, a nivel nacional y a nivel mundial que celebramos hoy el día de... ¡Del amor y la amistad! Eso, el día de San Valentín, el día del amor y la amistad. Así que deseales a todas esas amistades que lo hayan pasado, lo mejor, amigos, amigas que tú hayas tenido, que, les, que lo hayas... Dado un estímulo de, de amor y, y amistad, se podría decir, ¿no? Por eso es el, el mes del amor y de la amistad, este 14 de febrero. Espero que tú, si tienes tu esposa, que este día hayas pasado de lo mejor con tu esposa, tu enamorada. En todo lo demás que tú hayas hecho con tus personas, con tus amistades, pues nosotros hemos celebrado aquí con mis pequeños atletas de Ecuador. Nosotros vamos a celebrar el 14 de febrero haciendo nuestro entrenamiento demostrando que somos los mejores atletas de Ecuador con mis pequeños atletas de Ecuador. Así que estamos acá. Está mi esposa. Mi esposa no podrá acompañarnos como es nocturno. Nosotros tenemos una, una bebita pequeña. Entonces no pueden las hechas de los otros entrenamientos. Sí hasta de las mañanas, pero esta vez es nocturno. Por qué razones ya les expliqué que la carrera va a ser nocturna ya. Entonces estamos preparando ahora mismo a la misma hora que va a ser allá, entonces vamos aquí tratamos de hacer un simulacro que va a pasar allá y allá también la carrera es fuerte por eso hemos elegido la ruta Simón Bolívar, salir desde aquí de Réplica Montúfar que es una cuesta muy fuerte que son 6 son kilómetros totalmente de cuesta, tenemos aquí desde el Colegio Montúfar tenemos unos 600 metros de plano entonces ahí empieza todo lo que es el ascenso para la parte ...de la entrada a Carapungo. Eso es todo amigos, vamos a salir con los pequeños atletas de Ecuador... ...y vamos a escuchar la frase de los pequeños atletas de Ecuador. ¿Por qué estamos? mis pequeños atletas de Ecuador. Por ti, ciudad de Quito. Por ti, provincia de Pichincha. Muy bien, vamos a representar en la ciudad de Ambato... ...a nuestra ciudad Quito y a nuestra provincia que es Pichincha... Como buenos pichinchanos, vamos a hacer lo mejor para quedar en alto con nuestra ciudad, con nuestra provincia que es Pichincha. Ellos son Pichinchanos, mis pequeños atletas de Ecuador. Así que vamos a partir. Salimos. Este momento, muchachos, salgan en orden, despacio. Antonelita, Yamilet, Carlita, Bruce, muy bien. Así que chao, nos vemos. Chao, amor, chao, chao, chao. Besito al papá. Ya, mi amor, nos vemos, nos vemos en entrada Carapungo. Chao, ya. Bueno, de aquí salimos. Bueno, vamos a hacer la ruta, como ustedes ven ya está de noche, está bien, bien, 7 de la noche, qué bueno. Vamos, vamos, ustedes ya conocen la ruta, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. A ver, dos, los dos primeros, vamos, los dos primeros, vamos, los dos primeros, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Como ustedes ven, como les dije, no hay luminaria acá, es oscura, entonces no nos va a ayudar mucho la imagen de los pequeños atletas de Ecuador va a salir en esta en esta prueba que estamos haciendo de entrenamiento con mis pequeños atletas de ustedes ven, está oscura la ciudad y aquí todavía la, la vía no está iluminada. pues quizás más pronto ya lo pongan porque es una vía nueva, todavía no no han puesto las iluminarias entonces así está bastante oscuro <coughs> Vamos, vamos, bueno, como ustedes ven si está oscuro, estoy con otro dispositivo, mi dispositivo propio si tiene luz, este dispositivo es otro, que no, no es mío, entonces este dispositivo no tiene luz así que ese es el motivo que la grabación va a salir totalmente obscura. no se les puede observar bien a los pequeños atletas de Ecuador, vamos aquí a cruzar la vía para continuar con la acción Bolívar vamos a pasar estas barandillas con mis pequeños atletas de Ecuador a ver muchachos, me siguen a mí, ¿no? Vamos, me siguen a mí, me siguen a mí, me siguen a mí, me siguen a mí. Me siguen a mí. Me siguen a mí, me siguen a mí. Me siguen, me siguen, me siguen. A ver ahí, vamos, vamos, crucen, sur, sabito, sabito, cruce. Cruce, cruce, cruce, cruce, cruce. cruce. Vamos. Bueno. Logramos cruzar la vía porque es oscura, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estamos, hemos tenido pues vacaciones. Un mes, el 14 de enero, estuvimos en Colombia con mis pequeños atletas de Ecuador, premiando el año que hicieron, el año 2021. Y todo el año que hicieron las posiciones. Entonces, como ustedes verán en el video anterior, ya mire fue la campeona absoluta de todo el año. Y Bruce ubicó en segunda posición, Carlita tercera posición y Antonelita cuarta posición. Pues ahora estamos de retorno, desde el 14 de febrero de vuelta a nuestra actividad física y atletismo con mis pequeños atletas de Ecuador. Ustedes podrán observar aquí, comenzamos un ascenso y este ascenso prácticamente termina en la entrada de Carapungo. Así que de aquí tenemos 600, como es, Perdón, tenemos de aquí 6.000 metros que, que tiene la equivalencia a 6 kilómetros a la entrada de Carapungo. Así que si queréis atletas, comienza de la parte fuerte, la parte que necesitas mayor concentración tener toda tu concentración física y mental la parte psicológica aquí trabaja mucho muy fuerte así que estamos ya en la parte del ascenso empezamos a subir el ascenso aquí con los pequeños atletas de cuadro así que si sí es fuerte esta parte esta, empieza el ascenso hay un ascenso que es más fuerte que es en los grados bastante fuertecitos que de sí destaca bastante oxigenación así que vamos a tratar de hacer lo mejor con los pequeños atletas para las indicaciones necesarias para que ellos puedan salir sin ningún problema hasta la entrada de Carapunco hemos <risa> escalado ya un tramito más o menos de... de unos 1200 metros ya vamos a pasar un redondel que nos toca saltear porque hay un redondel que Conduce, ¿verdad? de igual manera, gracias. Hasta no, no, no. luego. Entonces aquí hay que sortear Vía aquí de entrada a San José de Morón. Aquí es donde... Tenemos que... Ni siquiera que no nos vaya a pasar nada. Tenemos que... Ustedes muy pues, si por aquí. Tenemos objetivos, pero lamentablemente no se los puede observar tan bien. Vamos a cruzar a sortear, a ver niños, ¿Sí? nos ponemos de línea, por favor, sí. cuidado conmigo, conmigo, conmigo, a ver, Cosa la manito todos, todos, todos, todos, todos, todos, no van a correr, no van a correr, vamos a pasar suave, sí, vamos a cruzar, vamos a cruzar, vamos a cruzar, vamos a cruzar ahí, vamos a cruzar, cuidado Bruce, cuidado, Parece aquí. Cruce, cruce. Cruce, cruce. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, logramos cruzar Hasta la... o sea, aquí esta Parte de aquí ya es bien transitada. ese que todavía es aún una vía nueva. No hay iluminación todavía. Ese, este sí es el es un factor que si te incomoda visualmente no puedes no tienes buena observación entonces actividad compleja por por la noche obviamente por la noche pero en el día de la mañana pues normalmente tú tienes una buena visibilidad una buena visión para poder salir con los pequeños atletas de cuadro. están saliendo los muchachos en perfecto estado Queremos que dios quiera mantengan ellos ese ritmo físico que mantengan esa se este autoestima bien alto, lo que es la, aquí se maneja bastante lo que es lo psicológico mental para aquí se lucha entre el cansancio, la fatiga la oxigenación pues aquí es donde viene tu parte psicológica de mantener la tranquilidad neutralizar el cansancio como les dije no se les observa también a los Muchachos, ahí se, se les pudo ver apenas el re, los reflectivos de ellos. Usan reflectivos, pero de todas maneras siempre toca tener cuidado con eso. Estamos saliendo cuesta no hay no hay parte plana aquí como les comentaba todo es ascenso todo es cuesta todo es cuesta están saliendo y si quieren aquí atletas de cordón están saliendo vamos a seguir vamos a seguir con suelta llegamos justo al kilómetro 2 recorrimos 2000 metros ya tuve el ascenso es fuerte los muchachos está acá ah, como no se los puede observar bien no se los observa bien ahí se los ve un poco con los reflejos del carro ahí vamos, muchacho, la gente así que pasa ahí van los muchachos se Nos ayuda aquí a enfocar un poco, que hay un poco de luz hay un poco de iluminación aquí en esta parte en esta parte que es de, que llama el sector las carre, carretas no se les también la oscuridad es más fuerte que que la propia vecindad humana para poder ver más se observar un poquito un poco se les ve ahí ahí vale pegamos aquí los dientes de color ahora con un ritmo muy aconsiderable Vamos chicos, vamos, vamos Hay que tener cuidado muchachos, yo voy a adelantar Yo adelanto, me siguen, me siguen, me siguen muchachos, vamos Me siguen Vamos, vamos ahí Vamos ahí, vamos, crucen cruce, cruce, cruce, cruce vamos, logramos cruzar otro redondel más gracias, ya va todo bien cruzamos otro redondel más es el último redondel prácticamente de carretas aquí ya viene todo recto, ya no hay estamos sobre la ciclo paseo, este es el ciclo paseo esta área es hecha hecho especialmente para este tipo de de deporte como de ciclismo, de atletismo, todo este tipo de deporte, de hecho esta ciclovía no se, no se ve la noche lo que es la, el chaso de, este de ciclovía, de este de ciclovía hecho para este tipo de deporte para que de pronto no haya algún carro que pueda interferir, meter acá la la vereda ¿no? esto es libre cuando estamos haciendo el entrenamiento es libre. entonces puede observar eso es que ven ahí es Carapungo la parte de ahí es Carapungo, estamos ahorita ahí frente de Carapungo Sí que los muchachos van dando fuerte estamos en el kilómetro 3 prácticamente y los muchachos tienen un buen ritmo están saliendo del ascenso el que ven ahí es Carapungo mis que, que, que, que. de y de color van firmes van positivos pero que Dios no nos baje la guardia hemos recorrido los 3.000 metros falta la mitad más perdón, falta 4.000 metros porque son 7.000 metros perdón, me equivoqué, 4.000 metros más les falta justo aquí es de lo que yo les hablaba la parte más brava la parte más fuerte que es aquí Aquí tiene más de inclinación de cuesta, aquí es la más fuerte, aquí es donde se quieren las tetas de Ecuador. Vaya a sentir un poco, esperemos que Dios no, no suceda eso, que salgan en tranquilidad y en paz de ellos y en la mente de ellos. Aquí está es la más fuerte, esta es la que les hablaba temprano, la más fuerte. Aquí es donde se requiere toda la energía de tu cuerpo sacar toda esa fuerza como se llama el atletismo sacar toda la fuerza de tracura aquí así es la fuerza así que ya hemos recorrido y buen tenemos aquí prácticamente unos 4000 metros ya llegamos al kilómetro 4 .000. vamos a 4 .000. Estamos en el 4 esta es la más brava la más fuerte este ascenso ya sabes, es más fuerte más que rompecorazones es bastante fuerte, pero bueno no nos intimidamos, salimos con mis pequeñas atletas de Ecuador se les ve firme mis pequeñas atletas de Ecuador no se han rendido es lo importante Vemos que Dios nos desaporte a eso y se sabiduría para poder sacar esa, esa energía nos falta aún también la cuesta que es comentaba esta es la fuerte, la brava así que aún llegamos de la mitad de esta cuesta nos faltan unos 300 metros o 200 metros más para llegar a la mitad de, esta de la cuesta del ascenso así que estamos ahí estamos ahí saliendo sin temor a la, la cuesta vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, suave, vamos. Ustedes pueden, vamos. Quiero realmente ya se siente. Hasta yo mismo ya lo sentí. Los muchachos aquí. Importante que ellos vayan y, no. que no sientan ese... ese cansancio. Vamos muchachos, vamos, que ustedes pueden, vamos. Vamos ah muchachos aquí es la cuesta brava aquí es aquí es donde se demuestra realmente quién eres tú tu poderío físico tu concentración mental muchachos también, gracias a Dios ah, ya nos falta poco Mira, esta cuesta es brava Vamos, perrita, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos. Sin alocarse, sin alocarse. Quisieron rematar ellos, ¿se quieren rematar? ¡Vamos! ¡Vamos! Rápido. Tranquilo, sin Si ¡Ya salimos! Ya salimos muchachos, esperaron para salir Estamos dando ya los últimos, los últimos metros de la cuesta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos ya saliendo! Y si prácticamente nos los 200 metros y terminamos lo que es el ascenso más fuerte vamos muchachos muy bien muchachos, estamos cerca, si ¿sí ven somos fuertes muchachos no hay quien nos detenga, vamos aquí es donde ya el sudor igual a mí me no comenzó a brotar por mi frente estamos al final de la cuesta y los muchachos comenzaron a correr duro aquí vamos Vamos muchachos, entonces ya mira, tonelita, están 30 metros de diferencia entre, entre Bruce y, y Carlita. Es como has dicho, ellos son los que más fuertes son en la carrera. La superación terminar con la costa. Vamos, nos falta ya 100 metros más, vamos, vamos, vamos, 100 metros más, vamos. 100 metros más y termina la parte más fuerte, viene la parte tranquila. Vamos. Ya miren, ya entonces no eran están primeros. No se les puede observar bien por la noche. Kilómetro 5, estamos cerca. Estamos en los 5.000 metros. 1.000 metros más. Mil metros más muchachos y llegamos y ¿Sí ven la luz. La luz fucsia. Allá tenemos que llegar muchachos. Estamos cerca. Vamos, mil metros más. Vamos. Mil metros más. Mil, mil pasos más y se terminó la prueba de esta noche 14 de, de febrero de los 2022 con los pequeños atletas de Ecuador. Dándolo mejor acá con ellos. Vamos. Vamos, vamos, sacaron ventaja, gente, Entonces ya miré, ya en tonelita, como les dije son, son las dos competidoras fuertes. Un poco H3. Muy bien, aquí se de las la zuletas de la, de, del centro comercial que aquí en Chacerepubo, que es de el portal shopping de la entrada cada uno. muy bien mantienen con los 30 metros de diferencia entre ya mire y Antonella Antonella es la última de las hermanas pero mira ella no No suelta esa es una corredora fuerte vamos Comienza la luz. a reflejar más claro. Nos falta poco muchachos. Vamos. Vamos por esos 500 metros más a rematar. Ahora sí rematen muchachos. Vamos. Vamos a rematar. Llegamos. 300 metros más y finalín. Finalín muchachos. Demuestren que son los mejores ustedes. Vamos. Vamos, vamos, Luz, vamos Vamos, Luz, vamos, tú puedes, vamos, vamos, vamos Más Va cerca Vamos, 250 metros más Hemos cumplido nuestra carrera, vamos, Luz Bruce va en última ubicación. Carlita tercera. Ya mire con Antonelita son las punteras. Están con 50 metros de bruce. Vamos. Carla está a una distancia de 25 metros. Bruce igual de 25. 50 metros se mantienen los punteros. Carlita, cuerdo. Ya mi la Antonelita. Vamos a cruzar el puente ya aquí, el último puente ya de la de nuestra ruta que hemos hecho hoy día lunes 14 de febrero de 2022 con mis pequeños atletas de Ecuador, noche de atletismo con mis pequeños atletas de Ecuador, haciendo la prueba para irnos a la competencia de la ruta Los Tres Juanes en la ciudad de Ambato. Como les dije anteriormente, ya va a ser nocturna la, la carrera, estamos igual, haciendo las pruebas igual en la noche mismo, para que ellos no les, no les cojan ese síntoma de la noche. ¡Vamos! Llegamos al centro comercial, el portal de Carapungo, llegamos a cara a nuestra meta que nos trazamos, llegamos, Antonella y Yamile no se separaron de la, de la ventaja de 50 metros estaba adelante, relacionado con Carlito y Bruce, vamos que les cogen vamos! Vamos, Adela, vamos. Vamos, Bruce. Vamos, vamos y llegamos a la parada, vamos. Muy bien, Janelle. Muy bien, Bruce, pudo rematar, pudo rematar, pasó a la antonerita, vamos. Muy bien, niños, felicitaciones. Muy bien, amor. Muy bien. Me bien, amor. Felicitaciones. Muy bien, Bruce. Carlita llega a última ubicación. Muy bien, Carlita. Bien. Felicitaciones, muchachos. Vamos a la parte clara para hacer el, el enfoque. Vamos, vamos ahí. Ahí, ahí. Muy bien, como ustedes ven. Estaba esta prueba bastante fuerte. Bastante cansada 7 kilómetros hemos recorrido con los muchachos en esta noche de día lunes. 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad. Hemos cumplido nosotros en la pista. Un entrenamiento fuerte y bravo. Que es el atletismo. Se cansaron muchachos. No les escucho, se cansaron. Estos muchachos están papelitos. Algún rato les de a mostrar la imagen. En el día, la que viene trepando la, la cuesta, mis pequeños atletas de Ecuador, muy bien, muchachos. Felicitaciones a todos ustedes, felicitaciones, Yamilet por tu primer lugar. A ti, Antonelita, también mantuviste hasta el último. No sé por qué te aflojaste, no sé qué le pasó la emoción. Creo que la llegada se nos se aflojó faltando los 20 metros. La remate se dejó pasar de Bruce. Bueno, Bruce también remató. Bueno, esa es la. Esa es la parte del atletismo, no saber rematar. ¿no? Cruz venía al último, mira, remató. Se ubicó en el segundo lugar, mira. Ahí se llama la carrera inteligente. Entonces, en vez no hay que confiarse de nada. Así tú estés puntero, en el atletismo no hay ganador. Mientras tú no hayas pisado la meta final, mientras no hayas rompido, no hayas roto la parte de esa cinta se lo juegan de meta, no puedes decir soy ganador, aquí sucedió eso entonces de aquí son las partes inteligentes, Bruce remató, quiso rematar a Yamile, pero no, pues Yamile es una competidora muy inteligente, esperemos que ella se mantenga, vaya, dando más, cada día más la carrera. Entonces aquí empezamos nosotros normal con nuestros entrenamientos, pues como dije, justo hace un mes atrás estábamos en Colombia, es una carrera importante para ellos, una carrera interna que ellos fueron allá a la premiación a Colombia a internacionalizarse los pequeños atletas de Ecuador. Así que eso es. hija, no me cansaré de felicitar a estos muchachos, pequeños atletas de Ecuador en este día lunes, 14 de febrero del 2022. Vamos a gritar la frase. Vamos a la frase. Vamos. Muy bien con fuerza quienes quienes somos no de acuerdo bueno ahí más o no menos sé, pues se les puede ver a los muchachos están con la camiseta no se les puede ver la noche mis pequeños atletas de color ahí está llevan esos de... el eslogan de ellos pequeños atletas de ecuador muy bien muchachos qué tal estuvo la, la prueba este entrenamiento no les escucho tienen que hablar con fuerza porque no se escucha los ruidos de los carros vamos eso ¿no, no se escucha muy bien vamos a, a la frase porque estamos acá Si sí se puede, muy bien, Sí se puede Ecuador, con mis pequeños atletas de Ecuador en esta noche, despedirnos desde la parte aquí, desde el portal, de en la entrada de Carapungo, en esta noche nocturna. Hemos hecho esta prueba porque la competencia ya es en la, en la noche, de la ruta de los Tres Juanes en la ciudad de Ambato, la provincia del Tumburagua estaremos el día viernes, 18 de febrero del 2022 con mis pequeños atletas de Ecuador poniendo su nombre en la provincia del Tunguragua, en la bella ciudad de los tres Juanes en la ciudad de Ambato esa tierra cosmopolita estará presente mis pequeños atletas de Ecuador quien te habla desde aquí es la parte de la entrada de Carapungo quien te habla tu amigo de siempre Juan Carlos Quindaluisa entrenador y preparador físico de mis pequeños atletas de Ecuador la frase nuestra si sí se puede Ecuador para mis pequeños atletas de Ecuador. Así que estaremos el día miércoles en la ruta nueva que se llama la Ruta de Puzuquí. Ahí trataremos de estar un poco más temprano porque esa, esa vía es más oscura la que hoy venimos. Entonces ya no, no, no se podrá hacer la noche porque es muy oscuro. Acá lo hicimos esta prueba porque es bastante ascenso fuerte. Entonces allá va a haber un ascenso fuerte en la ciudad. De ambato en la ruta de los Tres Juanes. Entonces requiere mucha, mucha capacidad mental, física ya porque es una carrera fuerte. No hemos recorrido aún, pero según las, la ruta hay cuestas, ascensos fuertes allá para el remate final al estadio olímpico, va a ser más o menos, perdón, al estadio de allá de Ambato, en la provincia del Tungurahua, al estadio de allá de Bellavista. Es el ascenso, toda la parte de, que viene hoy viendo, la, hoy nos hicimos escribir, este día 14 de febrero, para estar en la carrera oficial con mis pequeños atletas de corto, entonces más o menos pude observar, las, la carrera va a ser toda la de... desde la desde la Victoria, pasa toda la ruta que es Atocha, Picoa, Miraflores ya llega ya a la parte céntrica de la ciudad de Ambato ahí sube el parque 12 de noviembre es una parte fuertecita, llega al estadio de Vista. Todos por eso hicimos esta ruta que es fuerte, hemos demostrado que si sí, sí podemos, estamos en esa constancia muchachos muy bien, felicitaciones Yamilé por tu primer lugar felicitaciones Antoni, hiciste una magnífica carrera, también Bruce felicitaciones por tu magnífica remate que hiciste, Carlita también muy bien, felicitaciones, todos son ustedes campeones y los mejores atletas de Ecuador, Ecuador. muy bien, y de la provincia de, y de la ciudad de, de la ciudad de Quito muy bien, la ciudad de Quito, a quien ustedes representan muy bien muchachos, eso ha sido todo por este día lunes 14 de febrero, en esta noche en nocturna, con mis pequeños atletas de Ecuador, como te dije una vez más recalco que has pasado bien este día 14 de febrero con tu, tu familia tus amigos tu esposa, tu, tu esposo que hayas pasado lo mejor este día de San Valentín que ha sido un excelente día del amor y de la amistad para todos ustedes los, del, los deseo pues en esta noche que estamos ya pues culminando este día lunes ya prácticamente es ese? que las horas posteriores hayas pasado de lo mejor con tu pareja, tu enamorada, tu esposo, tu esposa en este día de San Valentín felicidades a todos ustedes me despido de la parte norte de la ciudad de Quito, de la entrada de Carapungo, desde el portal Shopping de aquí de Carapungo, así que hasta la próxima amigos, good chao, chao, y agradecerles pues por esta bendición grande de Dios que nos dio esa fortaleza para poder salir esta prueba muy fuerte y rendida que es este ascenso que tuvimos esta noche, así que felicidades amigos, me despido de la parte norte de la ciudad de Quito, quien te habla es tu amigo de siempre, Juan Carlos Quien preparador y entrenador físico de Mis Pequeños Atletas de Ecuador. Hasta la próxima. Nos veremos el día miércoles con Mis Pequeños Atletas de Ecuador. Goodbye.